ahí están la los soldados eh, plátano, vale, vale están ahí pues me da igual, voy a tirar a uno Vale, y lo extorsiono Aunque me maten ¡Oh! ¡Vamos! Ahí está ¡Al agua! Vale, pero lo he hecho, ¿no? ¡Ah! ¡Son 15! Mm. Vale, bueno. ¿Y por qué me daba a mí que eran 10? Ah, mira, el plátano. Eran 3. Corre, corre corre ahí está oh el fusil esta también me gusta mm. voy que llevar un botiquín de estos enteros a ver la zona ah, estamos bien ¿Y todavía hay algún soldado? Ah, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale, vale, vale. vale. A ver si por aquí, uh, vale, ya está el único, no sé si me sí, voy a llevar a esta, vale. no ahí está uff pues no sé le he pillado bajo Hay otro, oh. el aullido de la victoria. Uh. <ríe> eh, vamos a coger en la mini. Y está, y nos lamemos las heridas, a tope, vale a tope. Me encanta, pero claro, tarda más. Tiempo 6. con ah, 6,3. 103 y 72. Estoy por... Me voy a arriesgar. Voy a hacer un hueco. Me voy a llevar esas. Ahí está, ¡Oh! ¡Oh! la suerte del novato, lo siento. Ahora, claro, esta es mejor. Eh... Pero es que me encanta, es que me encanta esta gran escopeta, tío. Ah, ahí están los soldados y alguien más. Ah, muerto Necesito Venga, el distorsiono Uy Escóndete Thank <laughs> you. Ah, estás ahí. A ver si puedo. Ay. Me ha visto, me ha visto, he visto uno. Tiene Franco. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. No, quiero... No, ¡Viene, viene! ¡Oh! ¡Deja que me tome mi zumo! ¡Uf! Y un poco las heridas. vale ¡ay! la zona ahí está ahí está Oh, oh, oh. Oh. Ah. Ay. Ay. Ay. Vaya, vaya Me han dado lo mío Me han dado lo mío Ah, qué bueno Bueno, bueno, bueno pues nada, vámonos a la sala recogemos los premios misiones de Vescar, vale taquilla y el personaje nuevo bueno, lobos, pues nada, hasta aquí el directo de hoy. Me ha salido una buena partida, la verdad, contento y me han dado lo mío. Al final ha sido épico. <ríe> Así que nada, eh, sé felices y no olvidéis aullar a la luna. Chao, chao. Cuidaros.